bueno hola hola hola hola gente eh, bueno la verdad que me encantaría eh, tener música para estos inicios así de, de video, pero eh, nada es como que no me permite como que hay que pagarla la música ni pagándola decía no sé la verdad que lo entiendo bastante poco el Facebook. Bueno, ¿de qué quiero que charlemos hoy? Eh, quiero que charlemos esencialmente de... Quiero que charlemos esencialmente de... ¿De qué pasa con Alberto Fernández, con la justicia, con los presos políticos, con los presos arbitrariamente detenidos? ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? ¿Qué pasa con la justicia en la Argentina? ¿Qué pasa con el laufer, ¿Qué va a pasar ahora a partir de la carta natal en la que Alberto... Asume como presidente y eh, Cristina como vicepresidenta. Y para eso hacemos la sinastría de ambas cartas. Así que, o sea, la sinastría de la carta de Alberto Fernández y del momento en que asume. Así que bueno, sin demorarnos mucho más... Eh, vamos a ir directamente a, a la carta, ¿sí? A ver, ¿qué podemos develar? Perdón por ese, esta desprolijidad, eh, pero es la única manera que yo tengo de hacerlo. Sé que hay otras maneras en que se puede hacer. Igual, nadie me está viendo, así que está todo bien. Espero que se escuche, que se escuche bien. Me encantaría que, que me pudieran decir si se escucha bien. Eh, pero bueno, no hay nadie conectado. Eh, Qué desprolijo se ve, se ve muy desprolijo, pero apenita. Bueno, ya está, ya fue. Bueno, ¿qué es esto? A ver, para los que le interesa la astrología. Porque lo que vamos a ver siempre nosotros es desde astrología. Todo lo que tiene que ver con la política, porque yo hago astrología política, me encanta la astrología política, es a lo que me dedico. Eh, a lo que más me dedico en realidad también atiendo personas eh, en forma particular, pero lo que a mí más me gusta es la astrología política. Hace muchos años que yo vengo haciendo astrología política, allá por el 2001 haciéndole la carta natal a, a Estados Unidos. Eh, vi en su carta natal que iba a recibir eh, el, un ataque interno, eh, eso lo subí a mi página en mayo y lo subí con fecha exacta, fecha del 11 de septiembre de 2001 y así fue. Pues se veía, se veía muy claramente en la carta eso que le iba a pasar a Estados Unidos. Por supuesto que yo no soy vidente ni nada de eso, así que eh, yo no podía saber que iba a ser un ataque a las torres gemelas ni nada de eso. Pero sí un ataque dentro de su territorio. Bueno, eh, no importa, ahora sigamos con esto que es lo que más nos importa ahora. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con los presos políticos? En primer lugar, eh, bueno, no es que yo me vaya a pelear con Alberto Fernández, yo, como digo siempre, primero que a él no le va a importar, ni, ni siquiera va a saber que existo, pero eh, como yo digo siempre, cuando yo dije que... Eh, Hola Fabio Godoy, que lo estás viendo, bienvenido, bienvenido al canal, Qué bueno que te intereses. Eh, cuando yo dije un día que mi jefa es Cristina Fernández de Kirchner, cuando uno dice es mi jefe, uno está aceptando que ese jefe te va a dar órdenes. Entonces, si Cristina es conducción, si Cristina es mi jefa, ¿sí? tengo que aceptar que ella me va a dar órdenes. La orden de ella fue que votáramos por Alberto Fernández. La orden de ella fue que eh, eh, confiáramos en Alberto Fernández la orden de ella fue que dejáramos que haga Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández también en su eh, en campaña dijo que cuando veamos que no está haciendo las cosas que tiene que hacer se las hagamos saber, salgamos a la calle con total libertad y se la hagamos saber de forma pacífica. Y eso es lo que estamos haciendo, le estamos diciendo. En primer lugar, muchos de nosotros, ¿sí? En primer lugar, no estoy de acuerdo con vos, Alberto, ¿sí? Que digas que no hay presos políticos. Serán presos políticos que no están a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto, porque nadie está diciendo que vos los tenés presos, ¿sí? Están eh, bajo el poder eh, judicial de la nación, ¿sí? Pero son presos políticos. O presos arbitrariamente, presos, no, no me importa ya a esta altura. Lo que estoy diciendo es, Alberto, la justicia hizo algo más, compañero. Hizo algo muy malo. La justicia no se comportó como debía comportarse. La justicia fue injusta. La justicia nos traicionó a todos, a todas, a todes. La justicia nos traicionó. Porque esto que hizo la justicia fue traición, lisa y llanamente. ¿Traición a qué? Al pueblo. Entonces, da asco escuchar los videos de... Eh, los, los audios, no los videos, los audios del, eh, de este que era presidente de, eh, del Consejo, de la Magistratura o algo por el estilo de Jujuy, hablando de que Milagro Sala está presa por orden de Gerardo Morales. Y que nuestro Ejecutivo Nacional no pida un juicio político y destitución inmediata, ¿sí? en realidad lo que debería pedir es intervención de la provincia, como se hizo en Santiago del Estero. Gerardo Morales no puede seguir gobernando esa provincia. No puede. Gerardo Morales tiene que estar preso y hay que entenderlo eso Gerardo Morales cometió un delito gravísimo y entonces él y todos sus secuaces tienen que estar presos ellos sí tienen que estar presos más allá de que Gerardo Morales tuvo que ver con el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando al 31 de marzo que ya quede resuelto, perdón, que ya quede resuelto este tema de, de la... Eh, de la deuda y entonces estar un poco más libre de intereses que... Bueno. Puede ser. Todo puede ser. Ahora, cada una de las personas que están mal presas. Hoy estaba escuchando que hicieron un relevamiento eh, gente de y ahora no me va a salir el nombre de Zaffaroni eh, hizo un relevamiento y hay unos 150 presos políticos en Argentina eh, la mayor cantidad están en la provincia de Mendoza una provincia gobernada por, cambiemos por el radicalismo eh, en Jujuy Milagrosale mucha más gente en Córdoba y en Buenos Aires ¿qué está pasando? ¿qué pasa con Amado Udú? ¿por qué todavía está preso? si ya se descubrió que Van der Brol cobró y en base a lo, a lo, al testimonio de Van der Brol, que creo que se pronuncia así, pero ni me interesa tampoco cómo pronunciarlo, eh, en base a eso es que lo juzgan a, eh, a Amado Vudú. Entonces, Amado Vudú tiene que estar en libertad ya inmediata. Es verdad lo que dice Graciana Peñafor a, a quien yo respeto muchísimo y es verdad que tenemos que salir y exigir en el Consejo de la Magistratura no en en el eh, no a Alberto Fernández tenemos que exigírselo al Consejo de la Magistratura. Bien. Entonces, veamos. Veamos según la astrología. Eh... A ver. Según la astrología... Alberto Fernández es del signo de Aries, tiene a Mercurio en conjunción con el nodo sur que es el Dharma eh, y, y el Sol, Mercurio, Sol y nodo sur, lo cual indica que es un gran orador que posee el don de la palabra a pesar de que este mercurio está retrógrado. ¿Sí? Eh, pero a pesar de eso posee el don de la palabra y sabe hablar y está muy bien ¿sí? y bueno y eso ya lo hablábamos millones de veces está nada todo, toda su carta natal lo que no hablamos muchas veces es su carta natal en sinastría, o sea, en comparación con el momento en que asume. Todos estos planetas que están acá afuera es el 10 de diciembre del 2019 a las 11:57, Buenos Aires, Argentina, que es el momento en que él asume como presidente de todos los argentinos, en el momento que él jura. ¿Sí? En ese momento el sol en Sagitario, el sol en Sagitario, le caía dentro del medio cielo de él. Además de estar dentro del medio cielo de la casa 10, ¿sí? De la Asunción. Eh, ...está dentro del medio cielo de la casa 10 de nacimiento de Alberto Fernández. Esto para los que no saben astrología les puede parecer que sería lo lógico, lo común... ...no es lo lógico, lo común. Esto pasó, tal vez alguien se lo aconsejó o no, no sé, pero esto es muy bueno que el medio cielo de él, que es la profesión, que es el lugar donde él más va a brillar, donde él mejor le va a ir, esté dentro de la casa 10 eh, de la asunción presidencial, porque quiere decir que ahí va a tener mucho brillo y que ahí esté nada más y nada menos que el sol, que es no hay planetas más importantes, unos más importantes que otros en astrología, pero el Sol es el principio vital, es el brillo, es el que hace, es el que eh, da la energía. Bien. Ahora. Él, como presidente, va a brillar, va a hacer un buen trabajo, ¿sí? Le va a ir muy bien como presidente. Eh, ¿Que le va a dar, que le va que va a tener mucho trabajo? Sí, seguro. O sea, eso lo, lo hablábamos el otro día con respecto a Axel Kicillof. O sea, nadie dice que le va a ser fácil, al pobre tipo, o sea le dejaron un país en ruinas y aparte como dijo Angela Merkel ¿sí? eh, Angela Merkel dijo el problema de América Latina es que los que más tienen no quieren pagar impuestos en que los ricos no quieren pagar impuestos claro, entonces tienen eh, paraísos fiscales, ¿para qué? para evadir impuestos tienen eh, eh, hacen trampas como compras de factura para eh, pagar menos impuestos eh, nada lo tienen todo diseñado para que para ellos los ricos los más ricos los que más tienen seguir haciendo trampa en contra de quienes de nosotros los que menos tenemos y después muchos de nosotros no no nosotros, los peronistas, porque, o sea, ya lo saben, pero digo, muchos de, de, de mis vecinos, en el 2008, salieron eh, a, a favor del campo, eh, a, a gritar a favor del campo, y, y nadie, y son los muertos de hambre igual que yo, y no tienen plantado ni una zanahoria, ni en, ni en una maceta, ni sin embargo salieron a defender algo que era indefendible al campo, que es indefendible es indefendible que en plena crisis que con todo lo que está pasando un sector muy importante de la sociedad eh, salgan a hacer un tractorazo en vez de apoyar a, a Axel Kicillof por ejemplo en las medidas que necesita tomar momentáneas, en dar una mano o sea, Bill Gates salió a decir los ricos tendríamos que pagar más impuestos bueno vos siempre acordate siempre acordate ¿sí? que o pagan más impuestos ellos o pagás más impuestos vos no hay otra manera de eh, de llevar adelante un país entonces Nada, que ellos paguen más impuestos Porque si vos pagas más impuestos Te morís de hambre Si vos tenés que pagar más de servicios De la luz, el gas Te los empiezan a cortar Si ellos tienen que pagar más de luz, de gas eh, No se los van a cortar Porque tienen con qué pagarlo Entonces que traigan los dólares que tienen afuera En paraísos fiscales Producto de las trampas y todo lo demás Y después hablamos, ¿sí? Bueno entonces, pero hoy era con el tema de la justicia. ¿Qué va a pasar con el tema de la justicia? ¿Sí? Él tiene a Saturno, ¿sí? Que es el maestro, que es el planeta de la justicia, que es el justiciero, eh, que tiene mucho que ver con la justicia, ¿sí? Saturno lo tiene en Capricornio, en cúspide de casa 11. Si bien está en casa 10, con lo cual es lógico que, que sea abogado, eh, está en cúspide de casa 11. Eh, eso que me indica que él justamente, y es a lo que más se dedicó, se dedicó más a enseñar que a ejercer la profesión de abogado. Eh, más maestros de abogados. Sí, o sea, maestro de abogados eh, maestro de la ley maestro de la justicia eh, eso es lo que me está indicando en su carta natal aparte de esa pasión viene por su luna en acuario en casa 11 que es una luna completamente humanitaria eh, y entonces esto de la justicia social a él le cala muy hondamente eh, entonces, este Saturno en, en la Asunción, en conjunción con Plutón y Venus, que además Venus es el regente de Libre, que Libra es la justicia, es el equilibrio, es lo justo, es la diplomacia, es, eh, bueno, lo que me está indicando es que muy diplomáticamente, que muy de una forma, eh, por llamarlo de alguna manera no revolucionaria, sí porque si nos fuéramos para el lado de una revolución eh, sería bueno, intervengo lo que yo decía, eh, ¿Qué haría yo si, si fuera presidente? Bueno, por algo no lo soy, por algo soy un, un nadie que habla de, de astrología en un canal y no, no, no soy el presidente, ¿sí? Eh, pero, ¿qué haría yo en esas charlas de café que tenemos? ¿sí? ¿Qué haría yo si fuera presidente de, de la nación? ¿Qué fácil, ¿no? Es decir, eh, ¿qué haría yo si fuera director técnico de tal equipo? ¿Qué haría yo si fuera un futbolista? ¿O qué, ¿Qué haría yo si fuera presidente? Pero bueno, de eso se trata. Eh, ¿Qué haría yo? Intervengo todo, toda la justicia. Toda. Eh, pero bueno, él sabrá por qué no puede hacerlo. O por qué no quiere hacerlo. Al menos en este momento. Entonces... Eh, nosotros tenemos que apoyar. Nosotros tenemos que también salir a, a protestar donde corresponde. Como dijo Graciana Peña Ford, el 24 de marzo vamos todos a, frente al Consejo de la Magistratura a pedir que se haga justicia. ¿Sí? a pedir la libertad de los presos políticos del poder judicial de la nación. Porque es el poder judicial de la nación el que los retiene. ¿Sí? Porque en última instancia, ese eh, yo no soy abogado y tampoco quiero meterme en un tema que no, no entiendo mucho, pero todo lo que estuve escuchando, ¿sí? eh, en última instancia es eh, la Corte Suprema la que tiene de alguna manera cajoneada las causas y entonces siguen presos eh, sin la resolución correspondiente. Bueno, Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner asumen el 10 de diciembre del 2019... A las 11 y 57 en Buenos Aires, Argentina, en el Congreso de la Nación, que además es el kilómetro cero de todas las rutas del país, bueno, de todas las rutas nacionales del país, bueno, asumen para hacer en paz, en equilibrio, de una manera no revolucionaria, ¿sí? Pero hacer un cambio profundísimo profundísimo de raíz en la justicia y se va a hacer entonces a los presos políticos no le podemos pedir nada lo único que podemos decirle a Amado Budú, a Luis de Lía a Julio De Vido a Milagro Sala eh, y a todos los 146 eh, presos políticos más que hay, que no, no conocemos sus nombres, es gracias. Gracias, compañeros, porque gracias a ustedes es que quedó a la luz todo esto tan burdo que hicieron. Y gracias a ustedes, a que le pusieron el cuerpo a eso, es que se va a hacer este cambio profundísimo de la justicia, que es lo único que nunca cambió desde que Argentina es Argentina. Bueno, eso era lo que tenía para decirles hoy. Eh, vamos a seguir haciendo videos así en vivo. Después lo subo a YouTube. Ahí tienen abajo si quieren suscribirse a mi canal de YouTube. Es Marcelo cheiro Díaz, que es mi nombre. Eh, si eh, no, si escuchan este video, eh, porque bueno, mucha gente en vivo no estuvo conectada. La verdad no tengo un gran público. No hubo ninguno. <risa> Eh, pero después lo suelen escuchar, 20, 30 personas los escuchan. Así que si, eh, si lo escuchaste, te gustó, te interesó, eh, y querés seguirme acá en Facebook, es, eh, la página que yo fundé de Facebook es No Fue Magia ARG, o sea, de Argentina. No fue magia. Arj, sería eh, y si quieres seguirme también en el canal de YouTube te lo reagradezco me das una mano grande eh, te mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar seguramente mañana chao